Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, el día de hoy nos encontramos en otra review de Addons En el día de hoy les traigo un complemento que la verdad me ha encantado y espero que a ustedes también les guste antes que nada, te invito a suscribirte si no estás suscrito, ya que prácticamente el 97% de las personas que ven mis videos no están suscritas, y eso pues no me gusta tanto. Igualmente, si luego cambias de opinión, puedes de suscribirte en cualquier momento, así que eso nomás era para decirle Clara. Así que si te gusta mi contenido, puedes suscribirte y regalarme un buen like, que eso me motiva para seguir trayendo más videos como este. Así que sin más, empecemos. Bueno chicos, el, el addon que les traigo el día de hoy tiene como nombre Hipocampus Plus, el cual nos va a añadir estas criaturas que estamos viendo atrás. pero no se preocupen, este no es el único color que hay, ya que si ustedes van al océano, que es donde se encuentran estas criaturas, podrán ver toda la variedad que hay, tenemos desde Hippocampus a Hipocampus, algo así se llamaba, no entiendo bien su nombre, pero tenemos desde colores azul, rojo, amarillo y de todos los colores que ustedes quieran. En este caso yo elegí el morado, que es uno de los colores que más me gusta. Y pues vamos eh, a, a ver unas cuantas diferencias que hay entre el macho y la hembra. Porque sí, podemos, eh, se podría decir, domesticarlos y hay macho y hembra. Así que vamos a pasar por eso. Eh, ¿Qué nos trae este complemento? Aparte de las criaturas, eh, obviamente... Nos trae eh, esto que vendría siendo un escudo Un escudo que es, funciona bastante bien Es como el escudo de Paul Que se hace con las escamas del hipocampus El cual podemos conseguir obviamente matándolo Y también tenemos una montura Esto nos sirve para que al momento en el cual eh, nosotros lo domemos es Que sea nuestro Podemos montarlo y e ir navegando por lo profundo del mar eh, ¿Cómo funciona esta montura? Primero que nada antes hay que domesticarlo obviamente ¿Y cómo se hace esto? Con cristales de prismarina Los cristales de prismarina son, se podría decir, lo que ellos comen Con lo cual se domestican Así que si yo por ejemplo eh, me voy por aquí abajo y le doy a esto de aquí Vamos a darle hasta que se domestique Y yo ahorita voy por la montura Todo lo hago desde un survival para que vean que funciona perfectamente Y si yo ahorita voy por la montura a ver déjenme ver que no se vaya por favor si yo se la pongo ya puedo montarme y ya puedo conducirlo si no mal me equivoco si le pongo la montura aquí ya podemos ir por el fondo del mar y no nos vamos a ahogar ya que como ven pues nos da como era? era Z aquí está nos da respiración acuática así que podemos ir con el hipocampus eh, navegando por debajo del mar Encontrando cosas que nos interesen eh, Pues esa prácticamente es la funcionalidad de la montura Y si nosotros no lo queremos, no, ya no queremos este color podemos quitársela Y pues ya dejarlo, dejarlo por ahí en, en el mar Y otra cosa, aparte de las escamas que nos puede dropear al matarlo Es su carne, la cual eh, llena bastante, eh, es bastante nutritiva y como ven pues no, la podemos cocinar en un horno normal No se necesita horno humador ni, ni cosas así eh, En el horno normal se puede Esperamos a que se cocine y como ven pues aquí nos da el hipocampus eh, meat cooked Que es la carne cocinada en, Me la comería pero como ven pues no tengo hambre en este momento Así que no puedo mostrarles eh, Si se me llega a bajar el muslito pues obviamente se los voy a mostrar Y vamos... Eh, Prácticamente a mostrar algunas características que son los hipocampos. Y pues si yo ahorita me pongo, si yo ahorita me pongo en creativo. Eh, vamos a ver que tenemos muchas pero muchas variantes. Eh, podemos encontrarlo en naturaleza. Y si vamos aquí a huevos de criaturas podemos ver que hay un montón. Eh, cada color tiene su variante eh, mal que vendría siendo macho si no me equivoco. Y tenemos por ejemplo aquí está el otro que es la female que es la M eh, Como ven si yo ahorita los saco es que creo que se van a ir Así que voy a mostrarles por ejemplo estos de acá Como ven este es el macho que tiene una crestita como ven Es una crestita pues que se puede ver eh, fácilmente Mientras que la hembra no tiene nada en la espalda Y como ven pues eh, Tiene como que los ojos más brillosos No sé, no le encontré muchas diferencias Simplemente es la cresta Que es lo que más le diferencia Por ejemplo aquí voy a sacar a la, a la hembra de Color amarillo Que como ven no tiene cresta Y si yo ahorita saco al macho va a tener la crestita Y es un poco más grande Ahorita acabo de ver que es un poquito más gordito Más, más ancho Así que pues nada más sería eso eh, pues prácticamente eso serviría. Eh, voy a sacar un zombie antes de ir. Que para que vean que el escudo funciona perfectamente. Como funcionaría un escudo normal. Así que vamos a sacar, por ejemplo, el esqueleto Wither. Creo que sí hay como sacarlo. Voy a ponerlo por aquí. Voy a equiparme el escudo. Y voy a ponerme. Voy a ponerme ahorita mismo en supervivencia. Así que si yo ahorita hago eso, Entonces ahorita chicos vamos a probar con el zombie ya que el esqueleto nos da, nos da el efecto Si yo ahorita pongo al zombie y shifteo, como ven nos va a proteger igualmente como el escudo eh, normal eh, Como ven se ve igual, en tercera persona se ve bien Pero hay un bug déjenme mato al zombie Voy a irme por aquícito ah, Que si es que si yo me lo pongo... Si yo me lo pongo en la segunda mano como ven pues se va a ver un poco lejos de la cámara y pues eso no está tan, tan bien que digamos. Como ven pues en la segunda mano eh, en tercera persona se ve bien pero en primera persona se ve como que un poco alejado de la mano. Así que eso va a ser, eh, eh, depende de sus dispositivos si juegan en computador, depende del tamaño de la pantalla, si es cuadrado o rectangular. O si su teléfono es así medio un poco más grande. Pues se va a ver bien y, o se va a ver mal. Eso depende de su dispositivo en el cual vayan a correr el addon. ¿no? En mi caso mi pantalla es un tipo es tipo triangular. Eh, no sé si será por eso que se me ve un poco bombeado. Pero sin embargo no le quita el hecho de que es un escudo bastante bueno. Ya que es muy difícil hacer esta clase de complementos. Así que espero que les guste bastante. Eh, dicho y esto estoy aclarado. Pues eh, esto sería prácticamente todo El link de descarga lo van a tener en la descripción También junto a los créditos que vendrán siendo las redes sociales del creador O los creadores del complemento Y bueno chicos pues sin nada más que decir Espero que les haya gustado bastante este complemento A mí me encantó la verdad el hecho de que tenga un escudo Me, me, me gusta bastante ya que este complemento estos, Este tipo de complementos es muy complicado de hacer eh, más eh, dentro de unos días puede que lance mi a donde de puertas. Así que espero que estén atentos. Y vuelvo a repetir: si es que no estás suscrito, te agradecería mucho que te suscribieras en este, en este momento, ya que me ayudaría bastante. Si dejaras un like, también me ayudaría bastante. Y espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Chao, chao.